finalizadores de maquillaje buenísimos y económicos voy a comenzar con el primero en mi maquillaje ser con el primero en mi vida se puede decir Desde hace como tres años Este en verdad es tanto primer como fijador de maquillaje Y no le pide nada a ninguna otra marca Me encanta porque ya se los he comentado Que cuando tu maquillaje se ve un poquito gritado y eso Y rocías Hace que se vuelva a unir toda esa pasta que traemos en, la, en el rostro Y pues se ve de nuevo el maquillaje súper fresco Y como recién uh, aplicado Así que este es el número uno de mis primers o fijadores, porque yo lo aplico antes y después del maquillaje y todavía durante el transcurso del día lo sigo aplicando, chicas. Así que este se los mega, mega recomiendo. Aparte de que es súper económico o es pues buenazo. Opción es este que también es de la marca Milani, pero este solo, solo te funciona como finalizador, pero me ayuda bastante también porque es mate. O sea que cuando hace muchísima calor, este es mi uh, amigo incondicional, mi amigo inseparable. Porque cuando hace muchísima calor, a mí se me tiende bastante, vean a salir la grasita en estas zonas, entonces me ayuda muchísimo este finalizador, aparte que también súper económico tercera opción es este de L'Oreal, que yo ya lo tengo bastante viejito vean, pero también me encanta porque te ayuda mucho a minimizar la textura del maquillaje te ayuda bastante también a como el porito así hacerlo, como a cerrarlo, se puede decir, Una cosa que me encanta es que es libre de aceite o sea que eso me ayuda bastante a, mí, a mi zona T, que es la zona grasosa que tengo, por eso me encanta este y si lo uso con las bases de maquillaje de L'Oreal es un acabado de Gloria chicos, en ¿eh? verdad que queda súper súper hermoso el maquillaje. Cuarta y última opción que he probado es este de la marca Maven Beauty que en verdad chicas me encantó, me fascinó porque te le da un acabado súper súper fresco al rostro se compacta bastante bien todo lo que es del maquillaje, todo lo que aplicamos diario. Y me encanta porque tiene agua de rosas. Ya saben que el agua de rosas desde años atrás de nuestra civilización humana es un elixir para nuestra piel. Así que este se los mega recomiendo también. Aparte que es una marca bastante económica también y accesible. Mil gracias por tu apoyo, por estar un videito más. Besos, bendiciones y nos vemos el próximo videito. Bye, hasta la próxima mis glamurosas hermosas.